Eh, que realizó durante su periodo. Pero bien, eso le, le toca ya a las a nuevas autoridades y a la actual vicepresidenta electa, la señora Raquera Alvaje, esposa del presidente electo Luis Abinader, evaluar ese despacho, si realmente es, fue lo que eh, eh, Margarita Cedeño de Fernández eh, dice en su discurso de pedida. Pero la felicitamos porque lo hizo eh, con su frente en alto y como debe de ser, con el respeto que se merecen eh, sus eh, seguidores. Miren, cambiando de noticia, el productor eh, artístico eh, eh, Pina Records, eh, por su nombre real es Rafael Pina Nieves, eh, conocido en el ambiente de la música urbana como Rafi Pina o Pina Records, eh, eh, un gran jurado federal lo acusó la tarde de ayer jueves, de poseer armas de fuego, municiones y una pistola modificada para disparar de forma automática, pese a ser una persona convicta, lo que está prohibido bajo las leyes federales existentes. La Fiscalía Federal de Puerto Rico indicó que Pina Reco accedió a entregarse voluntariamente el día de hoy viernes de ser encontrado culpable Pinas Records podría recibir una condena de hasta 10 años en prisión a un máximo de 20 años por cada uno de los cargos. Según detalló la agencia, mediante comunicación escrita, el negociado federal de la investigación FBI o FBI y el Servicio de Rentas Internas, IRS, conocido por su signos en inglés, llevaron a cabo esta investigación. De acuerdo al pliego acusatorio, agentes federales encontraron a Pina Records a sabiendas de que fue convicto de un crimen castigable por una sentencia en prisión mayor a un año. Posee una pistola Glob modelo 19 de 9 milímetros y otra pistola Smith-Watson, Nemi-Watson, SD40 calibre .40 y 526 municiones de distintos calibres. Señores, qué lamentable este joven, que es un joven admirable, escuchar esta noticia es preocupante y porque todavía quedan esos remanentes de los años eh, eh, 90 cuando comenzó este movimiento urbano, principalmente en las calles de Puerto Rico, en el caserío, como dicen muchos de ellos, que son sectores populares eh, de Puerto Rico, eh, donde había mucha violencia, mucha enemistad, donde se quitaban la vida, había mucho tiroteo. Entonces, estos remanentes, eh, Pinas Records, recuerden que el año, eh, el año pasado, sí, en un concierto, o este año, no recuerdo, si fue finalizando el 2019 o comienzo de 2020, en el Coliseo de Puerto Rico, en un concierto de Daddy Yankee, ya que él es el, el manager de Daddy Yankee de toda la vida, eh, se armó un tiroteo, y las oficinas también entraron a tiro. Me imagino... Ustedes saben que eh, eh, en este ambiente urbano, principalmente en Puerto Rico, eh, hay mucha violencia y, y cada quien anda armado. Es lamentable que este productor pues, se chupe un par de años de su vida. Que Hay que decir que Pinarreco también es eh, el que hizo a la jovencita eh, Natalia Nati Natacha. Nati Natacha, que es dominicana y se presume incluso que son pareja, creo, no sé. Eh, bueno, natina Natacha estuvo anoche en los premios Juventud eh, en el homenaje que se le hizo a la artista del Tex-Mex y da destiempo asesinada, Selena, Selena Quintanilla. Eh, es lamentable, pero ojalá que las cosas se puedan mejorar. Miren, eh, ayer colgamos en nuestras redes sociales un aparatoso accidente que fue en Villa, Villa Altagracia, un accidente en la autopista Duarte eh, a, a alrededor del kilómetro 49, donde fallecieron dos personas. Lamentablemente, las dos personas que fallecieron son, son haitianas, pero estudiaban en la Universidad Católica Nordestana, y ahí están las dos personas que lamentablemente fallecieron, eh, está el estudiante haitiano Paul Eric Sebastián Maurice y la estudiante haitiana Nerlene Oreste eh, Qué pena hay otra tercera persona que está gravemente herido eh, un accidente tenemos las imágenes ahí señor director eh, que nos eh, hicieron llegar inmediatamente el carro Kia de color negro eh, quedó totalmente destrozado, destrozado, muriendo al instante estas dos personas, eh, porque quedaron atrapadas en el vehículo, la, no pudieron eh, socorrerlo, las personas que estaban allí. Luego llegó el 911, los bomberos, pero ya era demasiado tarde. Ahí todavía podemos ver el cuerpo sin vida de, de estos jovencitos que lamentablemente perdieron la vida en el día de ayer. Qué pena, qué pena. Varios accidentes han ocurrido en esta semana. Mucha, mucha pena nos da ver esta noticia y ver a estos jovencitos que perdieron la vida, dos estudiantes de medicina de la Universidad Católica Nordestana. Miren, eh, a propósito de accidentes, señor director, vamos a saltar al número 9, que otro accidente, esto fue ya en Plaza Jacaranda, señores, si usted no sabe manejar, no coja autopista. Miren estas imágenes, esto es un, un tráiler, un, una patana como se conoce, de doble remorque. Y llegando a Jacaranda, un vehículo se le atraviesa y el chofer de la patana, para no investir el vehículo, un, un carrito Corolla, se entró al parqueo. De Plaza Jacaranda. Hay que felicitar a, a, a ese chofer de esa que no ocurrió una desgracia. Pa él menos mirenlo ahí, el carrito, ustedes ven, cuando, cuando sale, se metió ahí, gracias a Dios no se reportaron víctimas fatales. Pero miren, esta patana que venía a una velocidad <coughs> considerable, este carro se le mete y él, por no desgranar el carrito que se le metió saliendo de Jacaranda, se metió al parqueo, increíble, increíble, así que hay que cuidarse, señor, señores y señores. Miren, eh, cambiando de tema y ya con el tema que quiero puntualizar del merengue, mucha gente ha criticado el merengue, Ah, que el merengue que no se escucha, que el merengue, uh! miren, yo siempre he sido un defensor del merengue, nuestro ritmo, Claro, tengo que decir las cosas de que no ha recibido el apoyo que debería de los empresarios artísticos. Pero no es verdad que el merengue se ha dejado de consumir. Para muestra un botón. Ahí tenemos a Jennifer López, la reina del Bronx, donde mi amigo, a Jennifer yo no la conozco, tampoco voy, pero a Alex Rodríguez, sí. Miren cómo está cocinando. Deme un ching de audio, señor director. Para que ustedes escuchen, ¿con qué se inspira Jennifer López a cocinar? Hey, Las estrellas del merengue, Wilfrido Vargas. ¿Qué hiciste? Y ahí está Jennifer López. ¿Eh? Una mega, señores, miren, Jennifer López cocina Y hay gente, y hay mujeres que tú la ves Que no tienen ni qué caerse muerto Y dicen que no saben cocinar Y esa mujer tiene por Tiene a Alex Rodríguez Ué, Le está haciendo su rabo encendido Ahí, Ale ven, vamos a hacerte un rabo Que tú eres dominicano A él le gustan los fritos verdes eh, eh, El aguacate el, el huevo, el salami Pero le gusta también su arroz, bichuel y carne Y su rabo encendido Jennifer López, una mujer inteligente, una viejita con los trucos, con los verdaderos trucos. Miren cómo se ve esa mujer y cocinándole a su macho, como ella dice, mi macho. Debe de tener cinco cocineras, una mujer que, no, esa mujer debe tener 20 cocineras, puede tener. ¿Tú ves? No es, tampoco vamos a ponernos locos, que Jennifer López cocina todos los días. Pero caramba, mujeres, yo tengo el privilegio, mi mujer, de vez en cuando, me hace mi antojito. ¿Tú ves? Pues ya trabaja. Entonces, esto le dio un mensaje a esos matrimonios, esas mujeres de hoy en día, que lo que están pendientes en, en el alfa y, y, y, y, en, y en el lápiz. Un domingo, agarre, hágase la chiva loca y haga su cocinita, lo que le gusta a su esposo, a su novia, a su pareja. ¿Eh? Y a propósito del merengue, ayer fueron los premios juventud. Malísimo. A mí no me gustaron. Y que no, y que, que, que no, que yo no, no, no, no. Hubieron doblajes muy malo, hubieron interpretaciones muy malas. Ahora, ¿qué me gusta de los primos juventud? Que no se leen al aire. Póngame la imagen en directo para...